Buenas, buenas. Hola, hola. Estoy poniendo esto por aquí. Hola, muchachos, disculpen el retraso. Estoy admitiendo. ¿Qué pasa, sí? Hola, ¿qué tal? Admitiendo. Algunos ahora mismo... Vamos a terminar que sean la, la hora y diez minutos y comenzamos a, a conversar. Eh, un par de personas más aquí. Ah, perfecto. <coughs> OK, muchachos, gracias por estar allí. Disculpen de nuevo la tardanza. Este, yo acabo de crear eh, una tarea, entre comillas, de estas de Google Classroom para colectar sus, um, sus cuentas de GitHub. Que, como les había mencionado, la idea era que ustedes ya tuviesen una. Eh, supongo que esto lo que acabo de hacer también se lo estoy mandando por acá en el chat del <coughs> del zoom vamos a metir a uno más perfecto eh, bueno muchachos, supongo que ustedes todos Dieron un vistazo a la A la clase de Max eh, Estas clases son bastante recientes De hecho No sé si alguno le ha prestado atención Pero son cosas en las que Estuvimos trabajando de hecho la semana Las primeras dos semanas de junio eh, Entonces son cosas bastante Bastante recientes, lo cual me me contenta bastante. Eh, pues antes de que yo les diga nada, no sé si ustedes tienen alguna pregunta genérica, algo que quieran mencionar, comentar. Que es prácticamente las razones de nuestros encuentros los sábados. Ya comenzaron a Yo eh, sí vi los videos, pero la verdad que no, no comprendía, o sea, no comprendí para la aplicación en sí, porque decía que era para controlar, pero yo eh, no sé si es que Git era otro programa donde él estuvo trabajando, era algo aparte de GitHub o no era lo mismo. O sea, porque sí lo vi, pero como le digo, no, no entendí la verdad. Eh, si es que era otro programa o era dentro de Git de GitHub algo así. o sea Git, GIT es el eh, ¿le pasa que el, el Git es el software digamos así que eso está mal dicho también pero eh, Git es la herramienta para ponerlo en ese punto entonces lo que él mostraba voy a proyectar de hecho sus sus láminas eh, mientras voy hablando tratando de responder a tu pregunta lo que él muestra es precisamente. Eh, vamos a compartir acá. No sé, ahora no sé qué cuál es la que están viendo ustedes. Están viendo el Classroom ahora mismo, ¿no? Precisamente. Sí, usualmente sí, sume, muestra una. Bueno, no importa. Eh, voy a refrescar acá entonces saltando un poco a, a que no están los videos pero también están las slides que lo que me interesa en este caso eh, entonces como como habíamos mencionado varias veces Git es la herramienta para poder hacer control de versiones ok entonces eh, GitHub que sería el esta plataforma es una de varias, no digamos muchas, tampoco hay muchas, pero... Eh, tiene GitHub, tiene GitLab, por ejemplo. GitLab, supongo que es .com. Sí. Este, yo no sé si tengo alguna cuenta en GitHub genérico. Creo que no, porque las demás son todas de, mi, de, mi, de mis instituciones. Porque, por ejemplo, GitLab, a diferencia de... Github si sí se puede instalar en, en. Como se dice, uno puede tener su propia instalación, entonces luce así, por ejemplo. Eh, y bueno, habrán otros par de ellas, no? Big Bucket creo que es otra. Entonces lo que le, lo que les estoy mostrando son básicamente eh, herramientas en línea para tener repositorios eh, de cualquier cosa, una vez más. No estamos hablando de este punto de código, sino de repositorios. Siempre están aquí, repositories. Voy a cerrar esto. Igual acá, repositories. Y supongo que en GitLab, si yo me voy a la home, eh, me muestra mis repositorios. Y también, de hecho, en GitLab se llama, eh, y esto es importante, sobre todo porque GitLab se ha convertido más o menos en el estándar eh, desde el punto de vista de la academia y de, de muchas organizaciones que quieren tener su propio servidor de, de, para manejar repositorios de JIT. Entonces, en JIT Lab se llaman, son proyectos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, con respecto a tu pregunta, JIT es lo que me permite a mí eh, controlar los archivos, controlar esa interacción con el repositorio. Entonces... Empecemos por, por la quizás por la idea más uh, más básica, que es vamos a ver si puedo, sí. Un repositorio de Git que se inicia de hecho usando este este comando si es una manera de guardar archivos, cualquier clase de archivo. Entonces, nosotros no necesitamos ni GitHub, ni GitLab, ni Bigbucket ni nada de esto, para poder manejar un repositorio de JIT. De la misma manera, o no de la misma manera, pero de manera similar a cuando, por ejemplo, nosotros creamos un, un archivo dentro de Word, o dentro de PowerPoint. ¿sí? El archivo, de hecho, vive con nosotros en la computadora. Nosotros tenemos el software usualmente para lidiar, para trabajar con ese archivo, ya sea, bueno, en este caso, el, el ejemplo de Sería tener, ¿cómo se llama? Microsoft, se me olvidó que nunca lo uso, Office, perdón. Entonces, yo tengo Office y Office me permite crear archivos de PowerPoint o de .doc y allí los tengo. Si ustedes están familiarizados con Microsoft, que seguro que sí, más que yo, ellos también tienen un servicio en la nube. ¿Sí? Uno puede usar Google eh, perdón, puedo usar Microsoft, Google eh, Docs o PowerPoint eh, sin necesidad de tener el software descargado. Hay una versión que uno puede correr en, en, eh, en la nube de Microsoft. Eh, el ejemplo de Google Docs es el que más uso yo, por ejemplo, en ese caso usualmente nosotros no tenemos, entonces yo voy aquí y le digo... Eh, ¿cómo hacer? Escribir doc en este caso mis documentos viven todos en la nube sí y yo usualmente nosotros para para para cambiar alguno de estos documentos lo que hacemos es que eh, por ejemplo abro esto pero en este caso yo no estoy trabajando en mi computadora sino que a través del browser yo estoy editando un archivo que está en otra computadora Okay, que está en la cloud, en la nube de Google. Está claro que quien también, que, quien esté, que use Google Docs, sabrá que siempre cuando tenemos estos archivos también se sincronizan en nuestra computadora de vuelta eh, y tenemos como una versión de, de esto que se llama, bueno, en este caso root commands personal punto Google Docs, algo algo así. Tiene una extensión en particular. Pero usualmente, si yo lo quiero abrir, no se abre ninguna aplicación, como se haría con un archivo de, de, de Microsoft, es decir, PowerPoint, insisto, etcétera Sino que se trae el browser, que el browser en este caso es mi manera de interactuar una vez más con este software. Cuando estoy hablando del software, estoy hablando de la página, estoy hablando de estos botones aquí arriba, que insisto, no, no están instalados en mi computadora, sino que están en un servidor externo. Entonces, GitHub... GitLab, BigBucket, etcétera, lo que me permiten es hacer algo muy similar. Me permiten a mí utilizar el software, en este caso, o la herramienta, en este caso se llama Git, en otra computadora, en una nube. ¿sí? Eh, como sucede con Google, para yo poder hacer tal cosa, tengo que tener una cuenta, ¿sí? me permite tener cierta cantidad de espacio, de crear cierta, digamos, supongo que habrá un límite, y, y si yo necesito más cosas, pues puedo empezar a pagar, ¿no? Como, como muchos de estos modelos de negocio. Pero lo importante entender acá es que GitHub, GitLab, BigBook, que son sencillamente un servicio en la nube que me permite a mí guardar eh, repositorios de tipo JIT. Pero al mismo tiempo, como en el caso del de, de software de Microsoft, yo puedo tener JIT instalado en mi computadora. Entonces, muchas de estas cosas que ustedes vieron, eh, vamos a ver si hay uno... Por ejemplo, acá, git init, git clone, estos sonar... Primero, eh, comandos que se ejecutan en una terminal, supongo que eso fue obvio en la, en, la, en, la, en la clase, pero eso quiere decir que yo tengo en este caso, git instalado en mi computadora y puedo comenzar a trabajar dentro de ella. ¿Qué va a ser git? Básicamente va a ir trazando, va a ir registrando, va a ir documentando cada cambio que se haga en cada uno de los documentos que están en dentro de la carpeta a la que yo le hice este JIT IN y en cualquier carpeta obviamente interna a esa. no Entonces lo que se llama recursivamente dentro de esto. Entonces JIT me permite a mí llevar el versionamiento los cambios. ¿Quién los hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Eso yo lo puedo hacer en mi computadora. Yo no necesito ni GitHub, ni GitLab para tener un repositorio JIT. Yo lo que necesito es JIT. Del mismo modo, como para tener un documento de, de PowerPoint, necesitaría el software de PowerPoint, el de Office, y correrlo allí. Crear cosas dentro de ese software. La diferencia, insisto, es que JIT no es un software para crear nada. Okay. Es un software para ir registrando los cambios que uno hace en, en archivos usando usualmente otro software. Okay. Entonces, en el caso de, de esta clase, habían, por ejemplo, archivos de tipo eh, eh, de Python. Habían, creo que, algunas macros de Python. Entonces, en ese caso, ¿qué necesitaba... Eh, Déjame ver si puedo rescatar alguna de estas cosas. ¿Qué necesitaba? Necesitaba era tener un, un, un editor de texto. Ese sería el software que estoy usando para editar mis archivos, pero no tiene por qué ser eso. Un archivo también, como les dije, puede ser un documento en látex. ¿no? Eh, sus tesis, por ejemplo. Eh, uno bien puede tener eso documentado dentro de un repositorio de JIT. En ese caso, yo lo que estaría haciendo es uso el software para compilar mi documento en látex y voy llevando el registro de los cambios en JIT. Entonces, una vez más, JIT lo que me permite es ir registrando eso, de una, de la, la historia de, de, de lo que está pasando. JIT, ha, estas tres, como, por ejemplo, estos tres ejemplos que están aquí, lo que me permite a mí es poder tener esa misma historia, esos mismos documentos versionados, de ahí la, la palabra, en un servicio en la nube. Ok, pero lo que insisto e insistiré, lo que hace JIT en general es permitir que uno pueda tener esa esa historia documentada. Es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo eh, trabajos cuando con otras personas. Ahí es cuando más eh, es más evidente, porque habrá mucha gente que dice bueno, para qué necesito saber yo. Eh, si toda la vida he trabajado, por ejemplo, insisto, en un Google Doc o pues en el mismo látex, yo cambio tres líneas hoy o creo medio capítulo hoy porque estaba trabajando o incluyo una nueva figura hoy, eso lo guarda el archivo. Así que me interesa a mí eh, eh, ver la historia de ayer o antes de ayer. En el caso, sobre todo, del software sí es importante tener esa, esa, esa, esa historia. Poder ir hacia atrás, y hacia, la, eh, bueno, hacia atrás en el tiempo, por ejemplo. Eh, recuperar algún proceso que por ejemplo yo tenía algo que funcionaba básicamente hice algunos cambios y ya no funciona eso ya por ejemplo es la manera más clásica de utilizar Git porque bueno yo sencillamente me voy a regresar a la versión anterior y como está versionada como hay un commit allí yo puedo sencillamente deshacer el cambio o clonar el cambio antes de eh, perdón clonar el repositorio antes de mi cambio del último cambio y cuando se está trabajando en equipo sí es muchísimo más importante porque ahí sí van a ver más de una persona interactuando con un mismo repositorio que es lo que quisiera que hoy eh, al menos jugáramos un poco no sé si eso responde a tu pregunta sí sí me queda, me queda claro entonces otra pregunta dime eh, ahí el, el programa al crear la nueva, digamos, por ejemplo, yo hago una modificación. Entonces, el programa me va a guardar otro archivo, pero con esa modificación, o solo guarda el cambio como en un historial al que uno puede acceder para, por ejemplo, crear una copia a, hasta ese punto. No sé si me explico. Sí, sí, te entendí. De hecho, es una muy buena pregunta porque él no, él no guarda. Todo el archivo otra vez. El guarda solamente el cambio. ¿Sí? Bueno, digámoslo así. El guarda la diferencia. Y eso lo puedo, se los puedo evidenciar aquí muy sencillo con uno de esta... Eh, cualquiera de estos repositorios me debe servir. Vaya, por ejemplo, si le hago... Yo sé que quizás sonará no tonto, pero si le hago 150 cambios a un archivo, no es como que va a crear 150 archivos, ¿va? No, exactamente. No, exacto. Eh, y no, no, insisto, no es para nada una pregunta tonta. De hecho, originalmente hay muchos procesos de versionamiento en lo que sí hacía una copia entera ¿okay? y, y bueno, como estamos hablando del software, el software al final del día son caracteres y suelen ser muy livianos. O sea, cuando no hay imágenes, cuando no hay archivo, el software como tal eh, son letras y números y corchetes y comas, etcétera. Entonces, eh, no es que sea muy costoso desde el punto de vista computacional hacer esas 200 archivos que tocas de mencionar pero obviamente no es la solución más más inteligente llamémoslo así pero no no pero lo que sí les quiero mostrar por ejemplo con este cambio es eh, con este ejemplo perdón es el cambio entonces GitHub me permite a mí visualizar ese, esa, esa diferencia entonces a la izquierda lo que ustedes están viendo es el archivo antes de ser modificado y después de ser modificado entonces, esta persona lo que hizo fue sencillamente sumar un par de, de líneas. ¿okay? Entonces, lo que guarda JIT detrás de, en el sistema es sencillamente este cambio. Obviamente, dónde va el cambio y este cambio. Eso lo hace muchísimo más eficiente que guardar, como tú bien dices, 200 veces o, eh, el mismo archivo. Entonces, al guardar el cambio, se hace mucho más eficiente y mucho más... Eh, Compacto también. ¿okay? Sobre todo, insisto, porque eh, volviendo al tema del software, suelen ser estos caracteres y son, son muy pequeños. Pues. En términos de cuánto pesa un archivo, son, son siempre bytes, básicamente, de la diferencia. Entonces, uno puede tener JIT en la computadora. De hecho, es la manera usualmente hace las cosas, uno tiene JIT instalado, uno trabaja en local, como dice uno, trabaja en la computadora, un, en un documento, en un pequeño programa, en Python, etc. Y lo versionas dentro de ese JIT y lo, también lo, lo, eh, lo subes, llamémoslo así, haces el pull, el push, perdón, hacia la misma versión del, del, del repositorio, pero en uno de estos servicios en la nube, que obviamente es súper útil porque me permite a mí, uno, trabajar con varias personas, que es lo que, lo que insisto insistiré varias veces, pero también tener este, esta, esta copia, digamos, este backup de mi trabajo en otro, en otro sitio distinto a mi computadora, que también, insisto, cuando uno está trabajando en cosas, sobre todo en su propio trabajo, es decir, por lo que le pagan a uno, es algo, es algo vital hacerlo así. Eh, otra consulta? Si, por dime. ejemplo... Yo elimino el archivo, pero lo estoy trabajando con usted. A usted se le elimina. O sea, yo soy la persona que sube el archivo uh -huh. y lo estoy compartiendo con usted. Entonces, sí. si yo lo elimino, se le eliminará a usted. No, no, es que esto no funciona como. Esto no hace una sincronización como la que uno se imagina cuando uno tiene Dropbox o cuando tiene Google Drive o One Cloud. De que es como la que se llama la de Microsoft. Eh... No hay, una, no hay un proceso de sincronización automático. Todo pasa eh, porque uno decide que pase. ¿Okay? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la respuesta corre, eh, corta es no, no. No sucede. De hecho, tú, si eliminas un archivo... Este, vamos a, a, voy a usar este ejemplo porque este, este ejemplo es precisamente la página, en, entre otras cosas, pero también es la página de las clases que ustedes vieron. ¿Okay? Entonces, bueno hay varias personas que colaboramos en ello. Eh, en, y entonces, en este caso, lo que les quiero mostrar, ajá, si está la escuela, perdón. Nosotros, cada uno de nosotros, por ejemplo, hay, una, hay, una, hay un repositorio genérico, en este caso se llama School 2021, y después sabemos todas las personas que le hemos hecho una copia a ese repositorio como se dice en, el, en, esta, en esta jerga, que hemos hecho fork de ese repositorio. Entonces, si yo le explico acá el fork, son todas aquellas personas que tienen una copia del repositorio para el momento en el que se hizo la copia. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Es decir, por ejemplo, yo estoy por aquí. Es mi cuenta, Arturo Art Física. Me llamo así en, en, en GitLab. En GitHub, perdón. Entonces, yo hice esta copia. Al, al, al mero comienzo, digamos, porque es, de hecho fui el que creé el website y después los, los demás me ayudaron a, a llenarlo. Eh, entonces mucha de esta gente hizo una copia, entre ellos los estudiantes que estaban viendo las clases en vivo. Si, por ejemplo, algo cambiase a quién Es eh, Dios, perdón. Si algo cambiase en el repositorio original, digamos, en aquel repositorio madre o como se llaman aquí, el repositorio origen, eh, si algo, yo mismo incluso puedo cambiar algo acá, a ninguno de los que ustedes vieron hace un minuto que hicieron fork, les va a pasar nada. ¿Sí? No hay una sincronización automática. Tampoco hay una sincronización automática en sentido contrario. Ahora vamos a ir a mi copia. Mi copia de ese repositorio. Entonces, si yo me doy clic aquí mismo, lo puedo hacer con cualquiera porque es público. Mi copia, en este caso, está retrasada con respecto a los últimos cambios que se hicieron en el origen. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, hay varias cosas. Primero, mi, la última vez que pasó algo aquí fue hace seis días. Si yo me regreso al, al repositorio original, nótese que lo que cambia es bastante sutil, es la cuenta original. ¿no? La cuenta genérica se llama Escape eh, 2020. Nótese que este cambio, o la última vez que se hizo un cambio, mejor dicho, lo hizo Thomas, o el usuario Biliut, eh, y la hizo ayer, en el, el repositorio origen, aquel en el que estamos trabajando todos. ¿okay? En mi copia, si una vez más se dieron cuenta, primero cambia el usuario, ar física, soy yo. Y el último cambio perdón que se hizo en mi copia, lo hice yo, que no tiene por qué ser así tampoco, yo puedo colaborar con otros en mi copia, pero en este caso lo hice yo mismo. Y fue hace seis días. Entonces me doy cuenta de que mi, mi copia está retrasada respecto a la al repositorio eh, original. Okay. Si yo quisiese a este punto hacer algún cambio que después quiero propagar al, al repositorio original, o al archivo, al repositorio origin, JIT, y en este caso github pero en general JIT, es decir, que así estés en gitlab en Bitbucket, etcétera, no te va a dejar hacerlo. Te va a exigir que tú primero te hagas con los cambios que ya hay allá, que tú aún no tienes, antes de meter tu cambio. ¿Sí? Entonces, esa es una de las múltiples eh, razones por la cual Git es, es tan popular y, y, insisto, es de hecho el estándar de versionamiento de, de, de cualquier cosa. Es precisamente porque impide que nosotros como humanos tengamos esa clase de colisiones de errores eh, cuando estamos colaborando. Entonces, para yo hacerme con aquella, aquellos cambios, obviamente hay... hay hay, hay comandos y era la parte, digamos, que mostró Max, que es mucho más. Ya vemos lo pesada, por decirlo así, porque está trabajando en la terminal, pero yo, como tengo, estos, eh, tengo esta interfaz, yo lo que puedo hacer es, esto significa que me traigo los cambios. Se dice, eh, traer y sumar los 36 cambios que han habido desde la última vez que yo tuve una copia. O una copia actualizada del, del, del repositorio madre. Yo le digo que sí, que se los traiga y los, y los, y los ponga adentro. Y en este caso, nótese que es exitoso. No tiene por qué ser así siempre. Pero en este caso es exitoso. ¿Por qué? Porque de los cambios que yo tengo en el mío, con respecto a los cambios nuevos, que, no, que yo no tenía, no hay ninguna colisión. Sí. Por alguna razón, yo hubiese cambiado un archivo que también se cambió en, a, al mismo tiempo, o un poquito después, es, no importa. Pero lo que quiero decir es que yo algo pasó en el repositorio original, y yo cambié un, un archivo allí que también cambió allá. Cuando vaya a hacer ese merge, me va a decir, usted no puede hacer eso automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay una, en la, la jerga de esto se llama una colisión. ¿Sí? Eh, y usted debe, eh, y nosotros debemos resolver ese conflicto antes de, ya una vez, antes de yo hacerme con los cambios y de yo pujar los míos. ¿okay? Entonces, ahora nótese que después de que yo hice eso y como no había ninguna colisión, como no había ningún conflicto entre lo que yo he cambiado y lo que cambió eh, allá, todo salió bien y ahora... Miren que este sigue siendo el mío, sí, Arturo, ar física. Pero en este caso, ¿cuál es el último cambio? Bueno, el mismo que estaba ya, el, el hecho por Thomas ayer. Entonces, ahora yo sí podría, imagínense que yo tuviese algún cambio aquí. Ahora yo sí podría contribuir, yo lo que aparece aquí, contribute, contribuir, o sea, sumar ese cambio al repositorio eh, original. Entonces, no hay una sincronización automática. De hecho, no, no, nunca lo va a ver. Siempre van a haber no, no, nunca su va y de Siempre van del, del que reciba ya en aquel lado para poder hacer parte este tipo de, de, de actualizaciones uno con el otro. ¿Okay? Eh, y como les dije, y es muy importante, si hay alguna colisión, no, va a pasar. no, se va a sobreescribir una o la otra, al menos que ustedes explícitamente eh, exijan que eso ocurra. Okay, pero hay una acción explícita de nuestra parte y de hecho no es trivial, sobre todo en los comandos. Hay que escribirlo para poder decir: No, yo de verdad quiero solapar, sobreescribir aquello por lo mío. O al revés, trae de aquello, no importa que, que, que, que borre lo que yo ya hice, porque de hecho lo que ya está ya es mejor, por la razón que sea. Eso eh, hay que hacerlo explícito. ¿Ok? Respecto a eso, un poquito, tengo un poquito de dudas, y estar en los comentarios. Eh, yo usé Git en el pasado, un amigo insistió en que lo usáramos para un proyecto uh -huh. y lo estoy usando específicamente, usamos una software de tercera que llamaba eh, Kit Cracker, que con él estamos haciendo los pull, los, eh, los push y los, sí, sí. los commit. La verdad es que los comandos me tienen un poco confundido, tengo más o menos una idea de qué, qué hace el pull, qué hace el push el commit casi no, el merge tampoco sé qué hace y tengo más bien duda de cómo se exige también una versión de un software que ya está en Git. Por ejemplo, ¿qué tal yo quiero acceder a un software? Y lo voy a hacer el fork, pero no quiero hacerle fork a la versión actual, sino a una versión 1.0, por ejemplo, pues también se puede. O sea, y para el que está, yo sé que supongo que para el que está haciendo la edición, la versión tiene que estar ahí, con eso no creo que haya tanta duda. Pero si yo soy alguien que está haciendo un fork, ¿puedo acceder a una versión anterior de un software de, de otra, de otra persona. Eh, sí. sí eh, a ver, primero la primera pregunta es si, sí, en los comandos suele ser, eh, hay que aprendérselo, o sea, es, es como que ir a una clase de matemática y hay cosas que sencillamente hay que aprendérselas, ¿no? Es, eh, pero hay más de una herramienta para hacerlo desde una parte gráfica. Tú, por ejemplo, mencionabas Cracker, Cracker eh, es un software que lo que me permite a mí es Hacer edición, entonces vamos a... No me acuerdo cómo se escribe, creo que se escribe así. Eh, o cracker. Ajá. Pero sea, por ejemplo, está... No, esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. Cracker. Aquí está, por ejemplo, vamos a ver esto. Entonces, es... Eh... No sé, nunca le llego a lo que me estás hablando. Eh, pero voy a, voy, a, voy a usar uno genérico Está Atom, por ejemplo Atom es, es un editor Todos estos son al final del día editor Está Visual Studio también ¿no? Creo que se llama así, Visual Studio sí. Que es aquel que hace Microsoft Y es gratis también Entonces, lo que permiten estos software Es básicamente tener una interfaz En la que yo estoy editando y la gran mayoría de las veces es código, ¿sí? Pero que tiene funcionalidades que me permite a mí, no sé si esto se logra ver, pero aquí está, tiene botoncitos, llamémoslo así, que me permite a mí hacer pull, hacer push, etcétera, sin necesidad de la terminal, sino que la, el, el, el software me lo permite. Eh, yo, yo, por ejemplo, en ese caso, yo uso Atom, que fue el que mencioné en un momento. Yo no sé si estoy compartiendo la. Vamos a traernos una de estas. Vamos a volver acá. Solo el navegador, creo que está compartido. Sobre el fecha. navegador. Entonces voy a descompartir y voy a compartir de nuevo para que vean el texto entero. Eh, y así les puedo mostrar este otro software. Eh. Ok, texto 1 acá. Ok. Supongo que ahora sí que ven un software así como todo oscuro. Supongo que esto lo puedo hacer más grande. Este repositorio es, de hecho, el repositorio que les estoy mostrando, el de las clases. Ok. Eh, entonces, volviendo al, al, al tema de, de, de Git y la, la interacción con GitHub, por ejemplo. ¿no? O con cualquier servicio de Git en la nube. En este caso, eh, lo que pasa es que ahora, no, ahora que lo veo, no veo que no lo veo. Ok. Eh, Sale de acá, que no lo, no lo veo acá. Vamos a agarrar este otro, que sí si lo, si lo veo aquí. Perdón, aquí hay otra ventana de Atom. Pero insisto, el, el, el, botones aquí, botones allá, el software que elijan, Visual Studio, Cracker o, o Atom, o, habrá otros por allí. Insisto, habrá una interfaz gráfica más o menos distinta, pero va a ser más o menos lo mismo. Primero, lo, lo que te permite, insisto, todos ellos son editores. que como esto que están habiendo, yo tengo aquí un, un código, que bueno, no es código, de hecho es HTML. Que, que no le vayan a llamar código jamás en su vida HTML. Este Y entonces tengo en este caso mi proyecto de JIT, de Git, ¿ok? En este caso, este proyecto de JIT lo tengo en JIT Lab, en, en el ser es la página de, de, de Atlas Open Data en la que estoy trabajando. Entonces, aquí como ustedes ven, insisto, esto más o menos es, es, es similar a nosotros software, así que no, no es una cosa solo de Atom. Lo que les diga les va a servir para cualquiera. Usualmente, ustedes pueden ver el tree del, del repositorio, es decir, carpetas, archivos, lo que, lo que sea que esté dentro de ese archivo, de esa carpeta en la que se hizo git ini ¿Eh? Hay usualmente cambios de colores. Eh, de aquí pasa de blanco a una especie de amarillo. Pero, insisto, siempre hay un cambio de colores que le permite a uno como humano reconocer que esos archivos o que esa carpeta contiene archivos que están cambiados respecto al repositorio que está en la nube. Entonces te permite ver eso de una manera más gráfica, por el lado. Eh, con el comentario que me hacías antes, aquí abajo, lo que pasa es que no sé si, esto no sé si lo, lo pueden ver ustedes, no, lo puedo, no creo que lo pueda hacer más grande, pero lo que ustedes ven aquí es, por ejemplo, en esta parte de la derecha, voy a mover esta cosita de algún lado aquí, primero yo estoy viendo una serie de archivos, el path el camino al archivo junto con el nombre del archivo que han cambiado ok entonces dice aquí dice camb cambios que no están siendo trazados o sea cambios que, que cambió el archivo pero aún yo no he hecho ningún commit aún no le he dicho a jit hey este cambio lo voy a colocar dentro del repositorio hay veces que no es el caso a veces yo estoy cambiando algo y lo voy a volver a borrar entonces no no pero igual se da cuenta y dice mira esto que está aquí a la derecha, gracias por ir escribiendo, por cierto, de irme respondiendo. Eh, esto que está aquí a la derecha son los archivos que, es, que tú has cambiado respecto al, al, al, al clon que hiciste. Ok. La siguiente de abajo, insisto, botones más, botones menos, pero en todos los, los, estos editores son iguales. Lo que me va a decir ahora es, si yo paso todos estos señores de aquí para abajo, no sé cambió. Me está diciendo ahora, estos, estos cambios ahora están siendo trazados por JIT. Es decir, esos son cambios que yo pretendo colocar dentro del repositorio. En este caso lo puse todo para que, para que lo vieran como un ejemplo. Y después está la opción de hacer commit. Y dice aquí bien clarito, commit message. Entonces, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, JIT les va a pedir a ustedes como usuarios que escriban un comentario sobre ese commit. La idea es que el humano que está interactuando con la computadora escriba algo que le recuerde a ella, a él o a su grupo qué fue lo que se comentó, qué fue lo que se está colocando allí, qué cambios hicieron. Entonces, bueno, cambio nueva página del grupo tal, tal, tal. O sea, yo tengo que escribir aquí que no sea muy largo, ¿sí? Página home, por ejemplo. Para darles un ejemplo, ¿no? Cambio de la página home. ¿Sí? ¿Qué cambio? Bueno, eh, tres botones nuevos. Estoy inventando, ¿ok? Pero escriban algo que tenga sentido para ustedes mismos y para quien, en casa que estén trabajando para alguien más, con esas otras personas. Después yo puedo hacer un commit aquí. Entonces, en vez de ir a una terminal, que en este caso, eh, se los puedo mostrar aquí, Vamos a, a abrir una terminal nueva. Si me la da mi computadora. ¿Dónde me habrá puesto la terminal? Ok, ahí está. Un segundo, chicos. La muevo. No, no quiero todas las ventanas. Quiero solo una ventana. porque no me... De? Señor, nada más te quiero a ti, no a todo. Ok, entonces tengo esta terminal acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Eh, este repositorio que tengo, que les estoy ilustrando con, con, con Atom, insisto, está aquí. Está en este pad. Eh, si yo les muestro y hago un ls, esto es el mismo contenido de lo que está, eh, de lo que está aquí. ¿Por qué no fue hasta allá? Ah, porque no. Perdón, falta quitar el. Ahora sí. Si yo hago esto, ahora sí puedo ver lo que está aquí dentro. Este es el nombre de Website, Hugo Framework. Aquí está igual, arriba a la izquierda. de Website, Hugo Framework. Y dentro están esas carpetas y ese contenido. no Entonces yo podría, por ejemplo, hacer eh, por comando git Status y darme cuenta que hay una serie de archivos, por ejemplo, hay algunos nuevos, y hay algunos modificados. Y lo hago por líneas de comando, en este caso. ¿okay? La siguiente cosa que yo puedo hacer es hacer git commit. En este caso, siempre voy a tener que poner un mensaje. Esto es, insisto, esto es siempre. Esto no es que ustedes tienen la opción de no hacerlo. ¿Ok? Y eso es básicamente porque JIT estaba programado para prueba de humanos, básicamente. Que es lo que ustedes más quisieran, ¿no? Eh, lo que más queremos. Que esté a prueba de humanos. Pongo mi comentario. Eh, cambio. Página. Home. Cierro mi comilla y le doy Enter. No lo voy a hacer porque no quiero comentarlo. Pero en vez de hacer esto, lo que eh, Atom, o Visual Studio, como les dije, o Kraken, etcétera me lo, me lo permite hacer aquí. Entonces lo que me hace es hacer una interfaz un poco más amigable y decir, mira, para hacer el commit, tienes que igual escribir un comentario. Eso no te lo puedes saltar. Y haces Commit to the Master. Entonces esto se va a cargar acá y las otras cosas que están aquí abajo les va a permitir a ustedes por ejemplo hacer eh, push porque la siguiente cosa que yo haría aquí una vez que una vez que hago el commit es eh, en este caso tendría que hacer git push que igual insisto en este caso no va a pasar nada porque yo no tengo ningún commit me dice todo está al día entonces yo hago git push aquí con un comando en un, en un visualizador, en un editor de esto, sencillamente va a ser un botón aquí, que como aparece aquí dice pull o dice solo pull perdón, en este caso, ¿no? Lo mismo para hacer push o for push. Entonces, estas eh, interfaces o este software, todos son gratis, Atom, Kraken, Visual Studio, Sublime, creo que había otro que usaba, alguien que trabajaba conmigo, eh, te permiten llevar una manera mucho más ordenada lo que yo estoy trabajando y de interactuar con el repositorio en la nube a través de, de una interfaz gráfica en vez, de, en vez de la terminal. No sé si eso te ayuda. Pero es exactamente lo mismo. <risa> Entonces, esa, esa, por, esa por una parte. Y digamos, los comandos hay que, hay que aprendérselo, es, es, es, es parte de la... Y de hecho, tampoco hay muchos. y Hay cosas que son mucho más complejas. Y uno tampoco se necesita saber de memoria. Para eso uno sencillamente escribe en Google cómo es que sobreescribo eh, un push o un pull. Y, y luego uno lo consigue. Hay muchas cosas que yo mismo no me sé de memoria. Eh, respondiendo a tu segunda pregunta, es si yo puedo hacer un fork o mejor dicho, son dos cosas distintas. Yo no creo, porque no voy a decir que no se puede, pero yo no creo que se pueda hacer un fork de una versión pasada del software. sí porque qué es un fork? Una vez más, una, un fork es, creo, por definición, es una copia del software o una copia del repositorio. No hablemos de software, porque existo, no, puede, no tiene que ser software. Por ejemplo, en este ejemplo que yo le estoy mencionando, es sencillamente un website que yo estoy haciendo. ¿okay? Entonces no es software. Eh, no puedo hacer una copia de algo del pasado, pero sí me puedo hacer con versiones que ¿ok? las puedo clonar, que sería el otro, el otro, el otro, el otro modo de hacerme con ella. Entonces eh, voy a buscar un repositorio. Este, creo que en nuestra escuela no tiene versiones. Este, si yo me voy a sí, creo que debería aparecer por aquí arriba. Algo así como Versions. Y aquí de hecho no, no hay. Entonces vamos a, a... Pensemos en algo que tenga versiones. Eh, eh, vamos a buscar Atom. El mismísimo repositorio de Atom. Del software. sí uh, Atom repo. En GitHub. Supongo que debe estar allí. Aquí está. Este es el repositorio del software que les estoy mostrando. sí Como ven... Hay más de 2.600 personas mirándolo, más de 55.000 personas le han dado una estrella y ha sido, le han dado Ford más de 16.000 veces. ¿Okay? Este es el software de Ator, es el original. Eh, volviendo al tema, este software tiene eh, releases, ¿sí? tiene versiones, tiene releases. Se dan cuenta, este es el 1.57.0, que son esos numeritos que aparecen también en, la, en las aplicaciones, en los teléfonos móviles, etcétera. Entonces, obviamente, una vez que se llega a un estado estable del software y ya sea porque se hizo un cambio a mejoras o porque se refaró algún defecto o alguna falla de seguridad informática, este tipo de cosas se crean nuevos releases. Entonces, si yo me voy aquí al release, este es el último, como dice bien, en mayo de este año, 11 de mayo, pero yo puedo ver los anteriores también. ¿sí? El anterior de este, hay un beta de este, y así sucesivamente puedo ir atrás en el tiempo y seguir viendo las páginas y páginas, porque seguro tiene muchísimo. Pero imagínense que por, una, por alguna razón yo necesito un software, eso, con la versión del 14 de julio del 2020. Voy a darles un ejemplo random acá, ¿no? Entonces yo me puedo hacer con, este, con esta versión. Entonces si yo lo clico acá, lo puedo descargar. Aquí están, digamos, todas las diferentes formas de hacerlo. Que si def, ep, etcétera, zip, no sé qué. Entonces yo, insisto, hasta donde yo sé, yo no puedo hacer un fork de una versión pasada. Porque un fork es por definición una copia del estado actual, de ese, justo en ese instante, de ese software. O de ese repositorio, mejor dicho. Pero sí me puedo hacer con versiones anteriores, ya sea descargándolo o ya sea también haciendo un git clone. En este, caso. en este caso hago una copia, pero una copia que, que está desconectada, ya así, del repositorio. Porque ya no, ya tú no, eh, y esto también tiene, no sé si les tiene sentido también para ustedes, pero ya mmm, no vale la pena tener un fork, o por la misma definición, que tú ya no puedes colaborar en una versión que ya está cerrada. ¿sí? Ya, se, ya eso se empaquetó, ya esto está empaquetado y no se le puede hacer cambios. Cualquier otro cambio... Irá a la siguiente versión. Entonces, tú, eh, en, en, en esta filosofía, llamémosla así, tú te puedes hacer conversiones anteriores, sí, conversiones estables, con, con, con releases anteriores, pero no vas a poder eh, hacer, eh, ¿cómo se dice? Este, no vas a poder proponer un cambio a esa versión. Porque ya, ya está fijada. Lo que puedes hacer es, obviamente, si encuentras un problema o un error o quieres hacer una mejora, la tendrás que hacer. Sobre el estado actual, sí, sobre la, el momento actual de eso. Y puede ser que lo que tú hayas conseguido ya esté reparado. Y si no es el caso, pues puedes colaborar. Pero tendrás que colaborar con la, ult, con la versión que se está modificando. Aquellas anteriores ya están congeladas en el, en el tiempo. Buenas okay. tardes. que Julio ayudando en... en... Con un programa. Ay, no, no, disculpa, no sé si alguien está hablando, pero es imposible entenderlo. Hay, hay alguien hablando atrás. No sé si estabas preguntando, pero hay una chica eh, hablando detrás de quien sea que quiera hablar y es, lo hace imposible entender. Eh, pero bueno, esa, esa digamos, tratando de responder a las dos preguntas. Hay, hay software que te permite llevar repositorios de Git, yo obviamente se los aconsejo, como se dan cuenta, yo mismo uso uno de ellos, este se llama atom.io, no es el único. Eh, a mí atom me parece bastante bonito porque no tiene tantas cosas que usualmente yo no necesito. ¿sí? Si a ustedes en algún momento obviamente puede ser que les falte algo, no podría imaginar qué, pero bien puede que les falte algo. Y quizás Visual Studio sí lo tiene, mientras que Atom no. Pero a mí Atom me parece un, un buen compromiso entre tener a lo que me hace lo que necesito que haga y al mismo tiempo que tengo una interfaz mucho más sencilla que, que estos otros que a veces suelen ser eh, esos como mucho más vistosos, ¿no? Y, y, y en mi caso no hace gran diferencia. Pero insisto, puede ser que Visual Studio tenga eh, features, tenga propiedades, tenga... Cosas que, que en, en su caso particular les sea más útiles que Atom, por ejemplo. Pero no está de más, insisto, familiarizarse con la, con la terminal. De verdad, que, de verdad que no. Para cosas sencillas, eh, o mejor todo lo contrario, para cosas más complejas, um, usualmente la interfaz gráfica llega a un punto en el que ya no puede hacer ciertas cosas. Entonces les va a tocar hacer algún, eh, algún comando. Sobre todo el comando inicial. Suponte que yo, y era el ejercicio que quería hacer con ustedes, yo me voy a venir acá a GitHub, por lo que les pedí. Voy a... Uh, por favor, si tienen una pregunta me van diciendo, porque voy a hacer algo aquí mientras voy hablando que es lo que quiero hacer. Eh, voy a crear una organización para nosotros. Como ve hay varias organizaciones con varias personas, algunas... Tesis universitarias, por ejemplo, y tengo los estudiantes que sigo. Chicos de Latinoamérica. Está la organización Escape, que es la que contiene las personas que dimos la escuela. Está la organización Open Data del CERN, que también son un montón de personas. Colaboro con ellos y así sencillamente. Entonces vamos a crear una para nosotros. Eh, e insisto, si tienen alguna pregunta, díganme muchachos. Yo entiendo todo esto gratis. Eh, llamemos, esto creo que lo llamamos fundamentos de computación, algo así. ¿Cómo se llama? Muchachos, ¿cómo se llama la clase en la que están, que yo no la sé? Tópico de computación. Gracias. Eh, obviamente, bueno, lo escribo en español, pero uno, no dejen espacios. Acostúmbrense a no dejar espacios. Aquí no es eh, un problema, pero se los aconsejo al principio, porque aquí sí es un problema. Nótese que nada, nada, nada, tiene nunca espacios en los nombres. Si ustedes tienen espacios en los nombres, les va a dar problemas eh, muy, muy grandes. Pues. O sea, que no, o sea, a veces son... Muy difíciles de ver, porque dices pero que no entiendo, ahí está el archivo, ahí me pasa. ¿Qué pasa? Que tienen un espacio en un nombre. Y eso es, eh, eh, es algo que no se, debe, no se puede hacer en, en este tipo de cosas. Eh, una vez más, esto es un nombre, entonces aquí no hay problema, pero acostumbrarse tampoco a poner acentos. Eh, ni ningún carácter especial. Vamos a ver el mío. Sí, vamos a hacer esto acá así Le decimos que. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver si ya en el classroom hay varios de ustedes. Creo que sí. Si yo me regreso acá y refresco. Eh, cuatro de ustedes ya me han dado eh, el nombre. No sé por qué hay. Eh... Vamos a ver a Felipe. Felipe me dice que se llama Felipe Vanegas 1. Si yo voy aquí e invito a Felipe Vanegas 1 y lo encuentro. No está además que si quieren usar dónde estoy, perdón. Voy a buscar otro de esos cuatro. Está Hernán, Hernán perdón. Tiene este otro nombre. Me vengo acá y lo invito también a él voy a hacer nada más con estos cuatro, pero solamente para que tengan una idea. Y después, obviamente, el suma a los demás. Víctor, no veo nada. Y Ricardo, no veo nada. No sé qué fue lo que hicieron. Laura, pues es el suyo. Eh, vamos a incluir a Laura. A ver si hay alguno más aquí. En los comentarios están sí, Ajá, lo hicimos En los comentarios Pero es que, es, que, es, que, la es que Sí, por eso, pero es que tiene que estar en la tarea O sea, váganlo en la tarea también Por favor okay, okay. Este Porque recuerden que cuando estoy compartiendo Pantalla y esto no Si ustedes no me dicen que hay comentarios no, no veo nada uh, De hecho no me lo está asignando eh, Julio, ¿me lo da para quién? Y bueno, tampoco es que había muchos. <risa> hay uno solo. Um, vamos a invitar a Julio y lo dejamos ahí. Eh, no, ese, no, no ese, ese, ese era el software que utilicé. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a abrirlo por aquí para que lo... Creo que se a los comentarios de Google, claro. No, hay una, hay una tarea, muchachos. Es que la tarea pide subir un archivo. No, solo no, el no, no el que es que está pidiendo. Escriban un, escriban. No, solo puedes comentar, Julio. Si así se yo comentar y le das env enviar asignación. Marcar ¿Ya? como completado. Sí. Este, tampoco hay nada aquí en los comentarios. Ahí está, um, eso. Show, class, comments, creo que somos nosotros. Ah, no, pero no, no, se pongan, llenen sí. la tarea. Eh... Bueno, vamos a volver a uno más y ya. Entonces, completo este setup, eh, esto supongo que ya está guardado acá. Y creé esta organización. Entonces, ¿qué hace esta organización? O ¿qué, qué es una organización? Lo que me permite es tener un montón de gente eh, y asignar eh, permisos para que podamos interactuar con diferentes repositorios que, que ustedes creen. Otros, etcétera. O sea, estamos dentro de un espacio donde podemos crear repositorios. Y que al mismo tiempo, eh, los repositorios no son de nadie. Digámoslo así, no son de una cuenta en particular, sino de la organización. Eh, lo cual lo hace también bastante viable, porque si alguno de nosotros es el dueño y se muere, por las razones que sea, mañana nos quedamos sin el acceso o sin los permisos necesarios. Cambian una organización. Podemos asignar permiso y si se nos muere uno de los desarrolladores, pues contratamos a otro y, y, y lo olvidamos. Eh, ¿Aquí qué más me está preguntando esto? Hay algún, vamos a decir que vamos a escribir código, en especie de, how many people, vamos a decir que entre, más de 25, creo que sí. Proyecto educativo, son cosas más bien auxiliares de esto, no okay. What you expect in the next seven days, manage code, collaborate with the code, and... Y este. Vamos a poner estos dos. Uh, do you have an existing repository for your project? No. Entonces Tenemos organización, tópicos de computación. A los cuatro que puse, a los cuatro o cinco, creo que coloqué como ejemplo a invitados, pues cada uno le llega un mensaje, un email y ustedes Obviamente pueden aceptar o no, porque, como se dieron cuenta, yo no necesito permisos para invitar a nadie. Pero esa persona, bien, tiene el derecho de, eh, de rechazar la invitación. Pero yo puedo conseguir a todos los usuarios de GitHub. ¿no? Si, si conozco su, su nickname. Vamos a crear un repositorio nuevo. Eh, en este repositorio vamos a hacer algo Dumi, algo de juguete. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos ejercicio 1. Insisto, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, dejen espacios. Por favor. Eh, una descripción, eh, repo, para practicar entre nosotros. Que sea privado. Aquí también puede ser, eh, perdón, que sea público. También puede ser privado. Privado significa que lo vamos a ver solo aquellos que somos parte de la organización puede ser, pues obviamente ser útil. Ustedes están trabajando dentro de un, un paper, en una publicación, un análisis, etcétera Y quieren que nada más las personas que, que trabajan en ello pues tengan acceso y no que sea visible al el, eh, el resto del mundo. Eso se puede hacer gratis en GitHub. Antes no se podía. Okay. Muchachos, alguien está agregando eh, comentarios privados, no sé qué. Lo que tienes que hacer es responder la tarea. Porque si no, no los voy a conseguir. Eh, vamos a sumar... También me permite a mí comenzar un repositorio teniendo un archivo README. Suele ser útil. Eh, también hay un archivo, este lo, lo, quizás lo No, quizás no, seguro lo mencionó Max. Se llama .gitignore. Y me paro aquí un segundo. .gitignore suele ser... Eh, o mejor dicho, en el archivo .gitignore se suelen guardar archivos o nombres de archivos, o nombres de extensiones de archivos que yo no quiero en el repositorio. Insisto, suele ser muy útil porque hay veces que el repositorio es un software que además me permite compilarlo y tener ya la versión compilada. ¿Sí? Yo usualmente, ustedes usualmente no van a guardar la versión compilada del software. Ustedes van a guardar el código, llamémoslo así. Eh, o, por ejemplo, están trabajando en un paper en látex y no quieren que el PDF que se genera de compilar el látex se guarde en el repositorio. También suele ser muy común. Uno no guarda el resultado final en el repositorio. Entonces uno pone allí que ignore ese archivo. Eh, o en mi caso, eh, hay unas páginas de Internet que estoy haciendo que también creo la página. O sea, dentro del mismo repositorio yo creo la página final, que es la que va a ir al, al servidor. Esa página yo no la estoy guardando. Es decir, yo no estoy guardando el producto final, estoy guardando son las piezas que crean ese producto final. Es lo que se suele hacer. Entonces, se, se, le di, se escribe dentro del JIT-NOR qué cosa yo no quiero que git preste atención. O sea, que no las guarde. Otra cosa que suele pasar... Eh, quizás muchos de ustedes lo han visto ya, cuando uno trabaja por ejemplo en algunos editores de texto ese editor de texto crea un archivo temporal, tanto en tanto del archivo que ustedes están abiertos justo en ese momento ¿sí? y se llamará a veces se llama exactamente igual pero el punto algo diferente o a veces le ponen un punto al principio y el nombre exactamente el mismo nombre del archivo, cosas así que es un mecanismo que tienen los editores para tener una digamos una última versión y en el caso de que ustedes por ejemplo cierren sin guardar o se le apague la computadora etcétera esos, esos archivos que están allí eh, permite recuperar cosas antes de que, se, de que se hayan perdido porque están guardadas temporalmente eh, pero entonces esa clase de archivos temporales también creo que Python por ejemplo crea esos archivos temporales a veces yo no quiero que se graben dentro de mi repositorio, porque no son importantes para el repositorio. No son parte del repositorio, de hecho. Una vez más, esos van a escritos acá. Entonces, voy a, voy a crear un repositorio nuevo, como estoy haciendo, lo voy a hacer público. Y le voy a pedir a GitHub que le agregue un README y que le agregue un ignore Y hay más cosas aquí. Eh, me lo tiene todavía en gris. Vamos a ver qué me faltó. Eh... ¿Por qué no me deja? Ah, no. Sí. No sé por qué no me deja. A ver si yo quito esto. Ah, sí. Add treatment. -treat Add ignore. Vamos a elegir a uno, entonces. Ah, pero es que sí, son, son archivos ya predefinidos. Y a mí no me interesa tener uno predefinido. Pero, por ejemplo, eh, como les decía, hay... Hay un archivo gitignore del text. Debe ser de látex. Látex también produce seguro cosas intermedias, archivos .log, etcétera, que yo no quiero en el repositorio. Y los debe ser que eso lo, lo está guardando de aquí. Entonces, eh, por el momento voy a quitar este, lo hago yo a mano. No importa. Creo el repositorio. Y aquí está el repositorio. Okay. Por los momentos tiene un solo archivito. Se llama readme.md. ¿Alguien sabe de dónde viene este MD? Markdown, Es Markdown, exacto. Es para escribir Markdown. Eh, y, y eso de hecho lo puedo editar aquí mismo. Tengo el lapicito. Y Markdown lo que me permite es crear eh, subtítulos. Eh, tres listas. Y, y cosas de estas, no tablas y hay manera de escribir tablas también, etcétera Como ven, puedo editar directamente la interfaz gráfica de GitLab eh, de, GitHub, bueno, de GitLab, bueno, GitLab también eh, sumando algunas líneas de ejemplo y hago el commit y ahora están aquí, ok entonces lo que, lo que vamos a hacer es que ustedes van a, vamos a probar que, que ustedes también pueden editar el repositorio. Ok, entonces el, el ejercicio sería, nótese que yo como Arturo edité directamente en el repositorio. ¿sí? Lo que debía haber hecho es hacer un fork acá dentro de Arturo, por ejemplo. Y es lo que le pido que hagan ustedes también. Eh, y ahora yo puedo, en este caso, eh, hacer un cambio. Nótese que estoy en el mío. sí En mi copia del repositorio. Y de hecho te lo escribo aquí abajo. Este, este es un fork de este otro. Bien. Entonces, en este caso, yo voy a editar. Y voy a colocar otro subtítulo. Y este es desde mi fork. Hago un comentario. Y hago el commit Nótese que en este caso... ¿Dónde está el cambio? Está en el mío. ¿sí? Si yo me regreso a aquel raíz, a aquel origen, eso no existe aquí todavía. ¿Ok? Existe solo en el mío, en mi copia. Ah, perdón. Eh, tengo que refrescarlo para que se vea. Aquí está. ¿Ok? Entonces, este cambio existe en mi copia y no en, en aquello. Y ahora lo que yo voy a hacer es enviarlo al repositorio origen eh, origen. Y aquí es donde les decía, están estos dos botones que ya vimos antes en la otra, que decía Fetch y Contribute. Entonces pues el Fetch me permite a mí, insisto, ver si hay cambios en el origen que yo no tengo. ¿sí? Porque puede ser que mientras yo estuve trabajando, alguno de ustedes también creó cosas y las pujó allí y yo no tengo esos cambios. En este caso, nótese que los botones están grisáceos, que quiere decir que no es el caso. Además te lo dice, mira, no hay commits to fetch. ¿Ok? Estoy al día, Vamos así. Pero si sí puedo contribuir. Y aquí es cuando se abren los famosos pull requests. Los pull requests o los merge requests, que es como se llama en GitLab, porque se lo cambiaron? Muchachos, no tengo ni idea, pero se llaman así y, y, y, y una vez más uno se acostumbra a los dos. Pero un pull request o un merge request es exactamente lo mismo. Y básicamente lo que hago es que yo voy a decirle a, al otro, al repositorio original, al repositorio eh, madre de todo esto, mira, toma este cambio ¿sí? que acabo de hacer o que hice antes. Eh, nótese que dice abrir un pull request, open a pull request. ¿De dónde viene esto? A que usualmente, en teoría, nosotros no, no es que, en este caso sí, porque yo mismo fui el que creé la organización, ustedes mismos van a estar invitados como desarrolladores, Entonces, es que ustedes mismos pueden aceptar el pull request, pero en otros casos va a ser alguien más quien va a aceptar o a negar, el, eh, o a rechazar, perdón, el cambio que ustedes han propuesto. Y okay. eso también suele pasar. Nótese que aquí en la interfaz gráfica me dice que yo... Eh, es posible hacer el merge. Eh, able to merge. Básicamente porque no hay ningún conflicto. Si yo quisiera hacer pull de algo que colisiona con unas líneas, con un archivo que fue modificado, no me lo va a permitir. Me lo va a decir aquí. Hay algún conflicto, resuélvelo manualmente. ¿Sí? Pero como no es el caso, yo sencillamente puedo crear ese pull request. Es decir, que puedo decirle a la persona que está manejando el repositorio, que en este caso soy yo mismo, este es el cambio. Y bueno, aquí puedo expresar con más detalle qué es lo que es. Yo bueno no, no, no voy a decir mucho más y creo el pull request. A este punto, como se dan cuenta, llego al, al repositorio original, llamémoslo así. Y hay un pull request nuevo. Si yo voy aquí, me dice, hay uno nuevo que está abierto hace 13 segundos por este usuario. Cualquiera de ustedes, o yo en este caso, que estoy todavía, también soy parte de la organización, lo que puedo hacer es ver lo que pasa y decir acepto el mes request. ¿Sí? Confirmo que lo acepté. Aparece quién lo aceptó. Y ahora, si yo me voy al repositorio original. Y vamos a, hacer, vamos a refrescar. Nótese que ahora se sí aparece el cambio. ¿Ok? ¿Quién lo hizo? Lo hizo este usuario. A través de un merge request o un pull request. Hace tanto tiempo. ¿Ok? Si yo clico encima de este mensajito o encima del de tiempo, me va a mostrar cuál fue el cambio. Yo lo que vimos también hace ya un rato. Esta persona sumó tres líneas. Nótese que incluso las líneas vacías cuentan. ¿okay? Como un cambio. Entonces hubo tres cambios, que es lo que dice aquí. Y estas tres líneas extra O tres líneas extras, perdón. Cambios suelen ser esas esa líneas que se suman. O líneas que se extraen también, ¿no? Pueden ser un cambio a la negativa. Ustedes, la persona removió algo. Ahora lo que voy a hacer es que yo los voy a sumar a todos ustedes. Eh, ya, por ejemplo, ya dos personas han aceptado la invitación acá. Y lo que les voy a pedir, y con eso cerramos acá, es que ustedes creen un pequeño, un, un folder y un archivo dentro del folder eh, y escriban algo. Pueden escribir, por ejemplo, quiénes son. Y ya, ya iremos jugando con eso, pero dentro de esto, nosotros podemos sumar archivos. que como se ven, puedo crear un nuevo archivo. Y aquí voy con la última cosa súper importante en JIT. Para, JIT. para JIT, insisto, no es GitHub, no es GitLab, no es Bitbucket, es JIT. Para JIT, los folders, las carpetas vacías, no existen. JIT hace traza, es decir, va viendo cambios en archivos, folders, carpetas que no tienen nada por dentro, JIT, para JIT no existen, es decir, las ignoran. Si ustedes por alguna razón dentro de su computadora crean una carpeta vacía, porque dice bueno, yo aquí la voy a poner carpeta vacía, resultados. ¿sí? Y va a estar ahí, porque es donde van a caer los resultados. Cuando ustedes hagan JIT commit, JIT add, JIT pool, etcétera. Aquí nunca les va a aparecer. Porque, insisto, para JIT, carpetas vacías no existen. Tienen que tener algo por dentro. Entonces, nótese que aquí dice crear nuevo archivo. ¿Por qué vengo yo a eso? Porque si yo quiero crear un archivo dentro de una carpeta, ¿qué hago? Pues escribo el nombre de la carpeta. Por ejemplo, en este caso voy a hacer lo que yo eh, les voy a pedir, por favor, que ustedes hagan. Es nombre de usuario y podemos poner intro.md. ¿sí? Nótese que aquí ha hecho esta separación, ha hecho este art física como una carpeta dentro, pero porque yo voy a colocar un archivo dentro. Insisto, porque al principio, cuando uno sobre todo está nuevo en esto, carpetas vacías para Git son invisibles. No existen. Entonces, eh, va a ser intro. Entonces, hola, eh, me llamo Arturo. Y hago un commit, digo, eh, archivo nuevo, personal. Algo que tenga sentido, al menos discretamente, en lo que estoy haciendo. No tiene que ser muy largo. Y ahora, eh, está aquí. Entonces vamos a crear cada uno de nosotros una carpeta allí, y ahí iremos colocando, colocando cosas, por ejemplo. Eh, entonces yo los voy a invitar a todos ustedes para que sean parte de la organización, así como ya están estos chicos también aquí, llegando y, y todos tengan el permiso de hacer ese, este tipo de cambios. No, insisto, nótese que hay dos formas. Una es que yo lo hice directamente aquí, la otra es que yo tengo mi fork, y en mi fork, si yo ahora me voy a mi fork, nótese que si yo quiero hacer un fetch, sí. Ahora sí hay cambios, ¿sí? los que hizo Arturo, directamente. Los tengo, los puedo traer para acá. Y ahora sí me aparece esa carpetica aquí. La última cosa es que cuando vi los forks, vi que alguien hizo fork del mío. Esto también se puede hacer. Pero nótese que en este caso no vas a poder hacer push en el original, Felipe, perdón, sino al mío. Y en este caso, no, yo si no, como es, el mí, es la copia mía, yo no voy a aceptar tus cambios en el mío. Lo que te haber hecho es hacer un fork. Del original O sea que todos Deberíamos sí. salir de aquí Es que me confundí, pensé que era en el de En, en el suyo que había que hacerlo Entonces por eso Si sí, no, hagamos el original, aquí no hay ningún problema o sea, Pero insisto, lo bonito de la interfaz gráfica Es que me permite a mí ver este tipo de cosas Muy rápidamente ¿no? Entonces, claro, hay razones para que tal cosa eh, Exista Y sea útil, por ejemplo sí. Que eh, eh, Felipe y yo estemos trabajando en algo y dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a Ford for del tuyo me dice él, lo hago aquí, te lo doy a ti tú sumas lo tuyo y lo sumas allá tiene todo el sentido del mundo por ejemplo ¿no? eh, eh, y así sucesivamente, puede alguien hacer el for de Felipe por, por, eh, por alguna razón no, eso es lo que en este ejercicio me gustaría que todos estuviésemos al mismo nivel eh, y ya habla un montón no sé si hay alguna pregunta si no, lo que voy a hacer, insisto, los voy a sumar a todos los que respondieron allá en el Classroom y, y cada uno de ustedes crece una carpeta y de allí la idea de esto es, obviamente, primero que vean lo que está pasando y segundo, cosas que le voy a ir pidiendo que ustedes las sumen a su carpeta dentro de este repositorio genérico de todos. Y así nos vamos eh, familiarizando más y más con el asunto de, del JIT. Pues que en este caso lo vamos a usar básicamente como una Dropbox, ¿no? como un lugar para poner cosas, ¿no? pero a través de JIT. Solo tenía duda en la parte de, de enviar la tarea. No sé si puede ver eh, en Classroom, a ver si, si le enviamos bien o, o si sea, hay que enviarla de otra forma. Aquí dice que solo 12 la han respuesto o la ha respondido, mejor dicho. <risa> Eh, están esos señores. Todos los demás han hecho otras cosas, por lo que vi, pero no esa. Supongo que si ustedes les llega, sencillamente van a tener que escribir un comentario y, y dar a entregar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Sí, es que lo habíamos colocado en un comentario público, pero lo que hice, bueno, lo que hice después, fue como ustedes... Entonces, hay o sea, te doy comentarios pero eh, claro porque a mí obviamente no me cuesta nada yo los voy a copiar de aquí no se preocupen pero obviamente si ustedes son un montón yo para mí es importante ver este ah, bueno ya sé que tengo que revisar dos de tareas no le presto mucha atención a esto o mejor dicho no es que no le preste atención pero en principio a mí me en las demás básicamente esto es lo que me permite a mí llevar las la cuentas eh, no sé que ustedes son más o menos 18, es, cuántos estamos conectados hoy? 15 personas. En la Conga son otros 20, en, eh, en la otra escuela son otros 10, es decir, son al menos 100 estudiantes distintos en cuatro países distintos, entonces les pido más que todo el favor de que ustedes me ayuden a mí, porque si no va a ser usando el sistema bien, porque si no, yo no puedo asegurarme de, de, de, de estar viendo comentarios eh, con tanta gente. Eh, creo que por ahí incluso había unos comentarios privados. Creo que me llegó algo así. Creo que vi al... Eh, pero bueno, insisto, traten de, de, de, de familiarizarse con ello para que la siguiente eh, lo hagamos de la manera que es. Yo voy a seguir sumando gente acá en el, en el, en el GitHub. No sé si tienen eh, alguna pregunta. Y si no, pues como les dije, chicos, pongan una carpeta, un archivo y, y de ahí seguimos trabajando. Entonces ese va a ser nuestro repositorio, digamos así, por ahora. Y bueno, como se dieron cuenta, ahí ustedes pueden crear los suyos propios. No, no escatimen, tampoco tengan miedo en dañar nada, porque esa es precisamente parte de esto. No se va a dañar nada. Y si se daña, pues, pues lo podemos regresar. Y, y así, una vez más, ver las funcionalidades que esto tiene. Último, super último comentario. Nótese que ustedes no necesitan ser parte de la organización para hacer fork. Porque el repositorio es público. ¿Sí? Y ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Al, al ser público y pueda entrar alguien y hacer fork también va a salir el detalle ahí de que, de que esa persona ingresó. Claro, claro, claro. Es precisamente una de las cosas positivas de todo ello. Les hablaba, por ejemplo, voy a mostrarles uno mío. ¿no? Arfísica Física eh, del ICTP. Arfísica ICTP. Creo que debe aparecer por ahí de alguna, de alguna manera así, creo. ¿No? Aquí está. Por ejemplo, este repositorio. Este repositorio es el que yo, uno de los que he usado, en estos viajes que hago cuando, cuando estamos enseñando este tipo de cosas. Entonces, eh, nótese que hay 183 personas, o 183 cuentas distintas que han hecho fork. Entonces, si le damos un vistazo, yo puedo ver... Eh, aquí reconozco a Angie, es una estudiante que está haciendo tesis. Uh, aquí, por ejemplo, a Ramos le hizo un fork al de Carmelio. Seguro fue por alguna razón, quizás se equivocó, no, no lo sé. Son personas que han hecho fork a distintos momentos de la historia del repositorio. Sí, están todos por orden alfabético en este caso. ¿no? Pero eh, eh, me permite a mí llevar una traza. Como se dan cuenta, permite tener una, una idea de la, de la popularidad. Les hablaba del de Atom. Creo que no sé si lo dejé abierto. Atom GitHub. Eh, que tiene 16.000 personas. Ah, le han hecho fork a ese repositorio. Sí, y están todas acá. Entonces, volviendo al tema también de reproducibilidad, de visibilidad, del hecho de que obviamente estamos acá para, para aprender cosas que nos sirvan profesionalmente hablando. Si yo tengo un repositorio que estoy haciendo y, y es algo que, que vale la pena eh, para otros copiar, etc. esas tipos de cuentas van a estar aquí y esto es básicamente su currículo a este punto. ¿Sí? Y si yo quiero llegar al CTP y decir, mira, ¿cuántos estudiantes han usado tu repositorio? Aquí está. No tengo ni que inventarlo, ni tengo que estarlo contando, no me interesa. Yo sencillamente me regreso acá y está la historia del repositorio. Por ejemplo, para darles un ejemplo práctico, ¿no? Creo que también hay una versión del 2020, creo, no, porque el 2020 obviamente es un año para el olvido, pero el 2021 sí hay, ¿no? Que sería, estaba vacío, por ejemplo, era la el de la conga, eh, el del 2018 también está ahí. Aquí es, eh, hay 58, 55 personas, o sea, 55 cuentas, en este caso, que hicieron a este, ¿no? que, es, que es el año anterior. Eh, entonces, eso para responder a tu pregunta, pero insisto, me, me, me, me importa que también se queden con ello, porque si están trabajando en algo, sobre todo en academia, etcétera, donde lo importante es tratar de llevar una trazabilidad, ya hablamos de ORSI, ya hablamos de DOIS, etcétera, eh, también esto eh, es la manera en la que se están haciendo estas cuentas. De hecho, muchos de ustedes quizás ya han aplicado a algún trabajo, a algún, a, a algún hackathon, etc. Y una de las preguntas es, ¿cuál es tu nickname en GitHub? Así de sencillo. Más que cuál es tu cuenta en LinkedIn, que en, de hecho no sirve para nada eh, en, este, en este tipo de campos, pero cuál es tu cuenta en GitHub. Es así. Es, es natural en muchos. Eh, en muchas formas ahora a llenar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Eh, sí. sí, en el ejemplo, en los videos que nos mandó de, de las sesiones todos eran, o sea, utilizaba comandos de una terminal, ¿verdad? Entonces, eh, la, la intención sería que instaláramos entonces el kit en la, en la computadora para poder seguirlos. O sea, eh, de... Sí, sí, sí, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, eh, la, la, la siguiente cosa que les voy a poner en el Classroom es, por ejemplo, que ya creo que se los mencioné antes, pero les, los voy a pedir que lo hagan. Supongo que muchos de ustedes son usuarios de Windows. Creo que fue una de las preguntas que les hice también en el cuestionario, creo. Y disculpen que a veces me confundo de grupos, pero creo que sí. Eh, no responder a tu pregunta Yo les voy a pedir que se descarguen una máquina virtual Para que puedan trabajar Pero si cualquiera eh, cual, cual, Alguno de ustedes quiere instalar Git en su máquina Bienvenido sea Lo quiero decir Gracias De nada mm. Insisto, los comandos son bastante poderosos Y porque además En términos de colaboración Cuando usted Traba, o si ya lo están haciendo, con un servidor ex, eh, en el que tengan que conectarse remotamente, usualmente lo, la manera de conectarse es a través de la terminal y entonces ahí sí la interfaz gráfica no es una opción. Entonces, así sea que nada más tenga que hacer un clone y un par de push y commit, etcétera Es bueno tener una, una noción de, de todos estos comandos. ¿Hay alguna diferencia en trabajar con la terminal desde, desde Windows? Eh, yo uso Linux y estoy un poquito más acostumbrado a la terminal pero en Windows se utiliza el PowerShell, ¿verdad? Uh -huh. este, pero sí sé que hay, hay algunos comandos que son diferentes en el PowerShell, no, no sé si tienen alguna idea de... Eh, de los comandos de JIT de no deberían ser distintos, pero seguramente la manera de escribir cosas sí. Nótese que, por ejemplo, supongo que en PowerShell no existe ls, no me acuerdo cómo se llama, se llamará LIST o DIR, no recuerdo... Eh, si yo me quiero mover de, un, de uno a otro, O quiero limpiar, por ejemplo, como lo acabo de hacer, pues no será CD, será otra cosa. Pero esos son los, los, de, los de PowerShell. Pero git clone, eh, como usted me va a decir, bueno, no le puse nada. Esto es exactamente el mismo en ambas: en PowerShell, o sea, git clone y el, el URL al, al repositorio que yo quiero clonar. Esto lo puedo hacer aquí, por cierto, en vivo para que quede también acá, eh, clear. Vamos a... Vamos, me voy a hacer una carpetica para lo que estamos haciendo nosotros. Le voy a poner Honduras eh, para que mi memotecnia me sirva. Eh, insisto, eh, mayúscula estas cosas. Nosotros estamos muy acostumbrados, pero tratemos de... Y a mí, David, después de 15 años todavía me cuesta, pero ni mayúsculas, porque un nombre propio no importa que tengan acento no hagan eso porque les va a traer muchos problemas. Entonces eh, aquí dentro de esto insisto, esto va a cambiar. Esto en PowerShell será otro comando es cómo se hace en el eh, directorio cómo se entra al en directorio será otra cosa pero los de JIT son los mismos entonces yo rápidamente aquí lo que voy a hacer es, ¿dónde está? aquí está, ejercicio 1 nótese que aquí dice code, yo puedo eh, clonarlo más de una manera, puedo clonar usando el, el URL con HTTPS eh, que es el que más usualmente se hace, yo lo voy a hacer con el SSH porque las llaves mías de SSH están guardadas en GitHub, podemos ir con ese tema después, pero básicamente uno o el otro va a servir eh, para clonar entonces git GClone y pego el el nombre del repositorio, el URL en este caso. Me pide que diga quién soy. No sé si se dieron cuenta. Esto también para, sobre todo, para usuarios nuevos en la terminal. Nótese que en algún punto aquí me dice clonando esto. Dice, en, eh, entre, o sea, escribe el password de esta llave. Y yo lo escribí. Nótese que no salió nada. ¿Sí? Eh, supongo que ustedes estarán súper personalizados, pero insisto, como no los conozco en detalle pues menciono estas cosas que a veces son, pueden ser muy, muy básicas en Linux, no, cuando ustedes meten un password, no aparece no, obviamente no aparece el password sino ya debería de serlo, pero tampoco te aparecen ni siquiera caracteres o cuentas de caracteres ¿Sí? nada de eso, sencillamente está invisibilizado y usted dan, escriba ¿Okay? no, no aparecen ni estrellitas nada como cuando uno lo hace en una interfaz gráfica eso es porque, entre otras cosas, si yo sé cuántos caracteres tiene su password, me tomará tiempo, pero igual lo voy a poder adivinar. ¿Sí? Y, y, y, y ese es otro, otro tópico de otro día, pero lo hemos hecho. Entonces, incluso saber cuántos caracteres tiene tu password es, es, una, es una información que, que otros pueden usar. Entonces, para eso no, no lo muestran ni siquiera eso. Lo cierto es que aquí está perdón, aquí está ejercicio 1, me voy dentro de este y veo que tengo un README y veo que está la carpeta, que por ahora la única que hay es la de física Y la próxima vez estarán las demás. Entonces los comandos de JIT no deberían cambiar, insisto, pero lo, los de PowerShell como tal para interactuar seguro que serán distintos. Y no, y me debo excusar porque no me lo, no me lo sé. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro, todo. Espero que les, les vaya llamando la atención. Suele ser muy, muy útil, insisto. En este caso es un estándar y no es ya un lujo. Entonces, súper importante para mí que se lleven al menos esto. Eh... No sé si hay algo aquí en el chat, creo que no, apenas te escucha Felipe. Y si no, pues nada, chicos, seguimos conversando la próxima vez. Yo les voy a dejar en este caso las instrucciones para que se hagan con las máquinas virtuales y, y ya con eso puedan ustedes. Eh, ah, bueno, insisto, hacerse con ella, interactuar con ella. Yo viene Jupyter allí, viene JIT, Python, cosas de estas. No es que si ustedes ya los tienen los pueden usar como les dije la vez pasada es solo que si en algún momento ustedes tienen algún problema pues para mí es difícil si no imposible darles asistencia porque no sé cuál es el ambiente que ustedes tienen mientras que si están dentro de la máquina virtual sí lo conozco y es más fácil hacer ese tipo de cosas pero pero están invitados a instalar cosas solo que a veces también es eh, de hecho yo mismo en mi computadora no tengo muchos Python ni tengo Jupyter yo mismo uso las mismas máquinas virtuales para tener mi computadora aislada de estas cosas que evolucionan, que puedo dañar. Eh, y, y es una recomendación, pero en este caso pues, ustedes son obviamente libres de instalarlo también en su propia máquina. Y ya tenemos bastante aquí hablando, y 30. Eh, pues nada, muchachos, alguna pregunta? O si no, nos despedimos por hoy. Bueno chicos, hasta luego entonces Llenen la tarea Y hagan la, la carpetica Por favor, estamos hablando entonces Y cualquier cosa, insisto, ahí sí pregunten En los canales, el canal público, en el chat público De, de Classroom Por favor Sí, sí, las grabaciones las tengo No las he puesto aún, pero las, las, las, las debo colocar Las voy a colocar en un canal de YouTube Y así creamos una playlist Y les, les comparto obviamente el link con, la, con, con ella. Bueno, chicos, hasta luego. Vemos. Buenas noches. Chao.